Cuando yo escuché sobre los factores de transferencia y sobre todo el potencial que había detrás de este producto, yo comencé una investigación exhaustiva. Revisé un sinnúmero de artículos en internet, en varios libros, inclusive libros de inmunología. Me di cuenta de que la información sobre los factores de transferencia también estaba en el PDR, el libro de referencia de medicamentos en Estados Unidos. Y eso me dio a mí la seguridad para poder comenzar a utilizarlo. Lo interesante es que yo comencé a utilizarlo conmigo mismo porque yo tenía un problema de alergia y un problema de asma que se mejoraron rápidamente al estar utilizando factores de transferencia. Después comencé a utilizarlo con algunos familiares. Tengo una tía con un problema de una infección severa en un ojo que prácticamente le iban a sacar el ojo porque la infección no mejoraba y los oftalmólogos dijeron que podía desarrollar una meningitis por la progresión de la infección. Le dimos 15 cápsulas de factores de transferencias al día y en menos de una semana, en vez de sacarle el ojo, la sacaron allá del hospital. Además de eso, mi papá desarrolló una cirrosis hepática autoinmune. Las enzimas hepáticas estaban por las nubes. No había un tratamiento específico, por lo que decidimos comenzar a darle los factores de transferencia. Y eso hizo que en menos de un mes normalizara todos sus valores de enzimas hepáticas. Posteriormente, tuve a mi mamá que desarrolló un accidente vascular cerebral, tuvo un derrame cerebral. Estaba paralizada la mitad del cuerpo, tenía parálisis facial, no podía hablar y no reconocía a nadie. Comenzamos a darle los factores de transferencia y en el término de tres meses tuvo una recuperación total de su parálisis. Esto nos ha movido a nosotros para poder utilizarlo con nuestros pacientes. Yo como pediatra lo he estado utilizando en pacientes asmáticos que tienen ya más de cuatro años utilizando factores de transferencia y no han vuelto a presentar ni una sola crisis de asma. Lo hemos utilizado con pacientes falsémicos y su hemoglobina se mantienen por arriba de 11 gramos. No han vuelto a presentar una sola crisis falsémica. Y no solo eso, están mucho más saludables que nunca. Lo hemos utilizado con varios pacientes con cáncer, entre ellos pacientes con leucemia, pacientes con tumores malignos, con tumores que no le daban esperanza de vida y hoy en día esos niños están vivos y su calidad de vida ha mejorado enormemente. La verdad es que con los factores de transferencia nosotros hemos tenido una gran satisfacción, sobre todo porque la ayuda que hemos estado dando a estas personas ha sido de un valor incalculable. Las personas se sienten bien agradecidas y nos hemos dado cuenta que la combinación de la medicina tradicional con los suplementos nutritivos, como lo es el factor de transferencia, puede ayudarnos para poder que estos, estas personas estén mucho más saludables. Además, el factor de transferencia, al no ser un medicamento, sino ser un suplemento nutritivo, ayuda también a las personas a crear una barrera contra las enfermedades. O sea, no solamente lo toma el que está enfermo, sino también aquellas personas que quieren prevenir enfermedades. Teniendo un sistema inmunológico más resistente ante las enfermedades, estas personas se mantienen más saludables por más tiempo. Tú que me estás viendo, ¿tienes algún problema de salud? Es bueno que tomes en consideración, además de tu tratamiento convencional, utilizar factores de transferencia. Eso va a ser un cambio radical en el mejoramiento de cualquier condición que tú tengas. Y si puedes ayudar a alguien llevándole el mensaje de que los factores de transferencia también pueden cambiar su salud, hazlo. Esto va a marcar una diferencia enorme. Y sé que si tú nos ayudas a llevar este mensaje, podemos hacer de este un mundo más saludable.